Se juega el super clásico, el regano esta vez Mete uno Vinicius Junior con rebote de pique Artur pega un remate, pero cura tapo bien Segundo metía Mariano, lo marcó en el 23 Se jugó en el Santiago Se jugó en el Santiago se jugó en el santiago se jugó en el santiago autor que lo intentaba pero no pudo boca costa que se la paraba que lo bailaba y vi que la parecía, pero no la notaba Reaprendido aprendido fuego el pase de Krofi mete primero Barça que lo intenta de nuevo Messi le pega y gusta muy bueno Y es que reaprendido fuego El pase de cross y mete primero Barça que lo intenta de nuevo Messi que le pega y gusta muy bueno Y es que el balón muy bien nos rodó Porque hubo lluvia allí Y Diman que ha fallado una clara En el punto de penalti Messi y ya por el suelo Y la fue la de nuevo El Barça es puro veneno. Y termina el primer tiempo. El regano esta vez. Vinicius uno marco. Entra Mariano y fue el segundo el marco. Real queda líder, pero solo esa vez. Eh, eh. Y tú intentas una y otra vez, pero no marcate. Eh. Se juega super clásico y el esta vez. Mete uno Vinicius Junior con rebote de pique. A tu pega un remate, pero tu da bien. Segundo medio mariano, lo marco 93. Nos vamos ahora para la champion. No vamos ahora para la champion. Nos vamos ahora para la champion. No vamos ahora a para la champion. ganaste. La ida dos a uno y remontaste Por fin ahora pasa dos a cero lo ganaste Yo creo que después de cuatro años Pasaste por sin la fase de octavo Me mateo gracias a un centro Y por eso pese que gana en casa Y todo lo betejan Ahora ellos son amenaza Ni mi papá y son una pareja uno, ocho, mete cualquiera porque el tomo ahora quedó afuera, quienes jalan pagan y quedan afuera, no se echen la culpa, pese que el primero lo hacen, ey. luego llega el segundo y lo marco en y y María el centro y cabecean ey. y no lo vaya a saber, pero sí sé que pasó el PCG, ahora llegó la noche. Como le y el totem, Es que le hacían un penal Y le marcó Timo Werner Que bien que fue esa noche que la falló lo perdoné Y si se va a jugar la vuelta Y tres saltos Totten meten Se juega octavo de Champions Totten su L.A.C. La vuelta a tercero ganaron Que marcó uno mal set Y minuto marca otra vez media a los 27 tablo con el ser y el de 100 global bajó 4 goles Cambiamos ahora de escena, el Barça juega contra el Real El partido que rompe la cadena, marca solo dos y ya lo sentencia bien Cambiamos de escena, el Barça juega contra el Real Partido que rompe cadena, marca solo dos y ya lo sentencia Se jugó el super superclásico el la gana esta vez Pese pasó de octavo, marca el mal y mbappé Tottenham, perdóname, no sé por qué afuera quedaste Se juega el super clásico y la gana esta vez El ganó el clasico Pese que pasó de octavo Leizato terminado pero les hace gusta